de los enamorados? Sí. Ya, puta, yo debo decir, yo estoy, estoy, estoy en, vos soy muy en blanco. quiero una persona que nunca te he celebrado. No, y, y, no, no sí. que nunca he celebrado el 14 de febrero. Incluso, aunque haya tenido en algún momento paco, espacio... por trabajo. Ah, pues, sí. <risa> No, yo por 13, absoluto. No, se me olvida, no estoy ni Lo encuentro súper sí. a encuentro súper a no, estar dando rosa un mm. día así como... Como obligado. Todo lo que, todo lo que está ya, al lado. Ya, entiendo. Sí. No solo está el día del amor, sino que está el Grinch del amor. Es contra todas estas festividades culiadas, que nacen desde una visión pa, pa, de marketing, solo para vender tarjetas, que se entiende al papá, nada más. Incluso la Navidad yo la celebro con muy poca ganas. Entonces para mí el 14 de febrero es uno más de esos días y, y simplemente lo paso de largo. Y, y creo que he tenido una o dos veces, nomás más, problemas con la pareja contemporánea del momento, por esa hora. O sea, tampoco ha sido tan, tan, tan grande. Yo he vivido el 14 de febrero, generalmente, eh, trabajando. estoy en una fecha así como muy, muy sensible porque vienen con la pareja. Estoy, y es como, a veces, puta, yo en realidad no me atrevería a decir, pero, pero me imagino que es, a veces como las parejas en la fecha y depende de la dinámica de la pareja. Por ejemplo, sí. <t toujours> yo vivido el 14 de febrero con las dos últimas parejas, la ex y la ex-ex. Porque la ex-ex-ex no, no me acuerdo. No, ya no, ya... no, de hecho, no, no, no, no. terminamos, me pegó la cortada, con... no muy, muy, muy. <risa> pues ahí, no bueno, un mes y medio. Ya, puta. Muy fusilosa, todavía lo recuerdo. Eh, pero, por ejemplo, con mi ex-ex, yo me acuerdo que la dinámica con ella igual era como... Nosotros como que celebramos cosas, ¿cachai? Y sí, yo... Puta, cuando nos llegó el 14 nosotros ya salíamos, güey. ¿Cachai? Ya hacíamos cosas, ¿cachai? Como que la demostración de cariño ¿cachai? ya estaba. ¿Ya? No, no, no, no, cachai, igual 14 es 14, cachai, porque yo siento que, a diferencia tuya, yo siento que igual hay que tener como fechas simbólicas, cachai, porque no podéis pasar de largo, cachai, tenéis que marcar, y, cómo ir marcando la. Espera, pero, ¿no? pero esas fechas simbólicas pueden ser el día que se conocieron, el día que no ya, sé quién, no, puede, sí. no, puede ser una fecha individual, no tiene que ser una fecha universal donde todos tengan que, Eso depende mucho de cómo se, yo siento que depende mucho de la pareja. Porque, por ejemplo, yo claro. era un weón que celebraba cuando cumplíamos meses. Bueno, para mí, ya pasaron tres meses, era mucho. Ya, además, bueno, si te No, pero weón... Bueno. No, pero yo, por ejemplo... Te... Son esos detalles que, por ejemplo, a mí me pasaban, pero de repente... Era muy usual, es muy usual que yo me fijo en esta weá. Llamo, por ejemplo, le mando un mensaje. Hoy, feliz mes. Y me han dicho, eh, oye, pero un mes no es nada, dos meses no es nada, tres Ay. meses no es nada, cuatro meses, yo dejo de hablar y cuando eh, ya el detalle pasa, ya cambia, como sabes que me choreé, ¿Ya? y se da vuelta la situación, y te empiezan a cobrar a ti esa fecha ¿Ese o, o detalle? esos detalles, ah. y luego, oh, ya, bueno, sabes. <risa> Me ha pasado muchas veces esa weón. Se le da vuelta la onda. Sí, weón, porque tú le pones todo el empeño, el entusiasmo, la, porque es más que nada entusiasmo, si da, en realidad un mes, dos mes, un meses, seis, pero es como darle importancia a lo que está viviendo, weón. Claro. Pero si la otra persona, weón, no encaja, digamos... Eh, es que ahí sí, un poco. Sí, más. Weón, como que me ha pasado, y me ha pasado me, me con parejas, caché, En Donde yo he iniciado muy fuerte y después termino, weón, ya claro. como súper ser enamorado, es que Porque claro. por esas mismas cosas es que caché, es que al final todo una wea simbólica ¿sí? a mí me, to me tocó una pareja una vez que estábamos muy poquito saliendo no me acuerdo cuánto y la loca escribía corazones y cosas en, la en las comidas ¿Te encantaba esa weón? Sí, la madre. La No había discusiones, ser? no habían discusiones en la comida. No. Pero te ponía a de pelear pero por ser? esa wea. No, no, no, no. Nunca yo, me pongo a pelear. Pelea. Y tampoco, yo, yo, no, no, no, no, no, no, no. Ni siquiera se lo menciono, así tampoco lo puedo. Pero internamente. King, mm, king, king, king, king, ¡Mira! <ríe> Basically. ¿Cachai? No, porque es que no, mucho, mucho. Yo sé que los detalles importan, pero a ese nivel de detalle. Yo, yo sé algo, que yo sí. no me hubiera importado. Yo igual, igual. Ya, Puta, es que ya cuando pasan esas huevas, cachai, yo siento que ahí no encaja. Yo siento que el amor es como igual el de encaje, sí, puedes encajar sí, hasta cierto teni... rato y, claro. y de repente te vas te metiendo en una weá que te vas enamorando man, o desenamorando dependiendo de cómo, cómo es la compatibilidad con la claro. persona, Yo, por lo que me, me, me ha pasado a mí, ¿cachai? Yo me acuerdo que con, con mi ex, eh, Vázquez, llámame, <risa> eh, bueno, la dinámica con ella era una weá así muy, muy bacán, ¿cachai? Como que eh, se salíamos, celebrábamos, ¿cachai? Y de repente hasta en la casa, ¿cachai? ¿Sabes qué? Yo siento que es súper importante una pareja. Los tiempos muertos, weón. Puta que, te lo mencioné una vez, ¿cachai? Sí, sí, ¿Qué sí, pasa sí, sí. que, por ejemplo... Que no podía estar todo el día. Bueno, estar grande. saliendo, hueón, no sé. cada vez a un restaurante, hueón, a comer tu completo, tomando chela todo el día. Ya, si conociste una mina que era buena para tomar... Pero, bueno, no podés tomar todo el día, weón, sí. para que se mantenga la, la, la, la armonía, o sea, la llama viva, pues fuese sabía... Yo, yo, yo la primera vez que me enamoré, el, hice eso. hice eso era una, Me enamoré de una loca universitaria que era muy alcohólica. ¿Ya? Y seguí su rumbo, de, de, de, de su ritmo de vida. Pero, no, no, no porque sino porque me gustaba ella y para estar al lado de ella era condición estar tomando copete si no no pues si no nos hay conectado con me ella imagino que terminó muy bien en esa sábado increíble increíble el día de hoy la hablo cuánto cuánto tiempo ya casó sí no con 27 hijos <risa> 27 hijos, no. Por no, no, no, fue, no, fue horrible, fue, horrible, fue horrible su momento y después fue bonito y hasta el día de hoy hablo con ellos. Ah, me la con ella. ¿Cómo lo haces? Porque a mí me bloquean. Ah, no sé. No hay que ser un hijo de puta, Es no un es un buen ella. Es un buen, un buen método. Y cuando lo haces, todo no reciden nada. ¿Cómo dice, cómo dice YouTube? ¿Te dejé algún mal sabor de boca? No. <risa> <risa> Así que. No, yo tengo. Yo igual soy como. vertiginoso. Como decía, como decía Carlos, experiencia. una experiencia. Estamos qué una ¿Sabéis lo que pasa, que a, mí lo, a mí con las parejas, que yo soy como. Me involucro. Me involucro mucho. Me voy mucho al lado, al lado, en la bola con la weón. Y le pongo mucho que es un error igual, ¿eh? como mucha mucho compromiso, mucha lealtad, mucho amor al, al, al comienzo cuando estáis recién viendo si queréis seguir como pareja o no. Claro. En donde se, se producen fallos, ¿cachai? Y esos fallos, ¿cachai? a mí me terminan como ya como tirando como que ya cuando la persona ya se siente en pareja y se siente comprometida, bueno, ya, ya estoy cansado, como que me siento 80 años. ¿no? Ya, además. ¿cachai? además ¿cachai? Esa es la valla. Entonces y ahí como que viene el reproche y la weá, que es un, como que siento que es como un autoanálisis que en realidad vale verga porque ahora porque tengo 40 quizás me voy a tomar las cosas contigo, pero que yo parto la base, caché que de repente si salís con alguien ya como que desentrais a esa persona, pues, o sea, entonces para que, sí. mejor no va pues, bien, ¿sí? como que si vamos a estar así hueiando en otro lado sí. ah pero es que, hay... igual ah. estoy pidiendo mucho para algo tampoco pues. pero es que este está, este está muy bien, porque de hecho el concepto es cuando te ponías a pololear con alguien No, conociendo bueno, No, pero tú o sea, no, no ni... pero, este, pero este Tú conociste, salís con alguien Cuando tú te ponías a pololear con alguien La única diferencia de pololear el día anterior a pololear Con el día después de pololear Es que, de, que tú como de alguna manera firmáis un compromiso claro. de, que, que, de que es con la loca sí. Y se acabó Esa es la única condición excepción ser fiel Esa es la única condición del pololeo ¿Cachai? Y claro, pues hay gente como que Ahí cambia el concepto lo único que cambia ahí. antes podéis salir uh -huh. con alguien, estáis con una persona, pero en el momento que, que, que pololeáis, lo único que cambia es que estáis prometiéndole a la otra persona que ya... Va a ser lo único. Que, que, que tú... Y ahí se cambia. Entonces, por eso, por eso no mismo, a... es que yo pololeo tampoco. ¿Cachai? Porque cuando pasa ya esa otra etapa, es otro compromiso y tiene que ser otra persona que conozcáis muy bien. o okay. que. Sí, Sí, yo creo, yo creo que el rollo de pololeo y toda esta cuestión... Yo entiendo que cuando caí en el, el, el cojón, en la grabación en la que y todo, lo entiendo perfectamente. Pero tú lo deberías polear solamente con la gente que quería amigo de, de. No solo pareja, sino que amigo. Porque en el fondo lo que tú estás diciendo es como compartiendo una vida, o estás tirando una dirección para alguien. Y, y, y lo que hablábamos, pues, no podías estar siempre con la pareja, así como amándote, pues es como... claro, no estoy si 24 entiendo. horas del día amando no, no, no, pues... Ya, ya amémonos, amémonos pero ya ahora tengo que... ¿Qué? ¿desayunar? déjame desayunar te ¿sale? amo, te amo no, pero ya sí pero tengo que ir al trabajo ahora porque puta... no, pero vamos juntos no, no, no porque... no, yo, pero es que ya esos son límites que ya... como que... ya, un no, estamos Esto. hablando de una pareja normal porque si no, vamos a empezar a hilar, weón. Bueno, pero entonces, allá, la claro, allá ahí, la, claro, la, la, la, la, la, claro. la pegote sí, no, pero aquí te... aquí te mando ¿qué pareja normal? ¿encontráis alguna pareja normal? Ya verás después ya. Ya nah, bueno. Oh, Camilo daba los y su filosofía, a ver. me gusta filosofar. Oye, oh, 22 minutos salió. Ya verás. Las... No, no, no, no, no, este en... Ah, eh, ya ya. Eh, sí. Se suma el otro. Vamos en 10, vamos en 10. Habría que empezar a cerrar un poquito. No, démosle es libre, si es lo que sale ya en 20 minutos igual Y eh, yo puta, yo siento que normal normal Pero Normal, normal no, no, mira, hay. yo no, no voy a caer en esa filosofía que me queréis implementar porque es como básicamente una pareja que se relaciona y tiene y tiene y se maneja con sus tiempos en medida que no daña a la otra persona, ¿Okay? Porque, no, no, no. pero más o menos, pero, retomo lo que es el tema del 14. Por ejemplo, yo cuando estaba con una esta chica, y la dinámica con ella era distinta. Por ejemplo, con mi ex, también era distinta, porque ¿no? O sea, sí, claramente conocí, total, Sí, la evidente, relación. pero... Pero se me va eh, Por ejemplo, la, el 14 agarraba más o menos connotación dependiendo de cómo te lleváis con la otra persona. Claro. En, con, con mi ex, no era tanto. No, no, había una carga caché. Además que trabajábamos lo mismo. Claro. Entonces, no había una carga caché no, como no, no, de salir. No, no. ¿Sí? Y a mí me pasó que salgo después o antes, ¿cachai? Pero no, la había como, weón, tenemos que salir porque esta es la fecha del amor. Wow. Y es lo que yo te comentaba el otro día, es como, es? por ejemplo, <risas> predije mi futuro, que es como... Ahora le voy a dar otro matiz, que es como, por ejemplo, cuando tenís visitas con tu hijo. ¿Cachai? como, ya, estos días son los que el día tenés que, claro. que ser muy buen papá y tenés que tomar... Y es como, weón, ¿cachai? como, claro, no lo valoro porque ya no estáis... Con esa persona que está al lado.